Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, pues... nada, de nada, de casi nada, pero bien. Vamos a ver la clave para el siguiente paso en lo que nos interesa, que es Bitcoin. Porque ya hemos visto cómo se han manipulado los mercados, ¿vale? Lo que decíamos, cuidado al primer movimiento, que normalmente no suele ser el correcto, se ha ido todo para abajo y después ha hecho chuf. Era lo lógico, es decir, si cumplen con la previsión, el mercado se va a ir arriba y va a seguir el camino que tenía. Pero eh, el mercado, a pesar de querer seguir el camino que tiene, tiene una serie de soportes, de resistencias, de cosas que tiene que pasar y de momento, bueno, pues está ahí, ahí intentándolo. Y sigue con el mismo esfuerzo, necesita, porque el impulso que teníamos alcista se estaba acabando. Eh, lo que ha pasado hoy con Powell es un poco palomito, eh, bueno, pues eh, le puede dar un impulso mayor, pero mm, volvemos a lo de siempre, todo impulso tiene un retroceso, eso no lo debemos ni olvidar ni por un segundo. Bien, decía Cicerón que cada uno practique el arte que conoce, es decir, zapatero a tus zapatos. Y zapatero no es el mejor ejemplo, pero bueno, eh, al final yo os digo, además, no solamente lo que lo practiques, sino que lo disfrutes y que lo des a conocer y que lo monetices. Copón, que tenemos una oportunidad que no hemos visto como nunca. Entrar es poner tu habilidad y poder monetizarla. Te dará más o menos, no importa, pero todo suma. Fijaros lo que ha pasado con la Library Crates. Hay amigos, han ganado el recurso y disparado. Bueno, eh... Otra cosa importante para los no creyentes o los, no y los indecisos, ¿no? hacía Ziziglar, que en el juego de la vida, antes de poder obtener algo, es necesario invertir algo. Es decir, el que no hace nada, no recibe nada. Y eso es seguro. Comenzamos. suscríbete y dale a la campanita eso, suscríbete y dale a la campanita que es totalmente gratis no os van a cobrar nada bueno, el movimiento de Bitcoin está bien, es interesante pero fijaros, vamos a verlo en diario Ya ahora vemos las claves vale, del movimiento eh, es un 1.86% el movimiento del SP500 es un 1.47% en este momento, es decir esos movimientos muy similares en teoría el Bitcoin debería de moverse más allá pero claro, también lleva un movimiento importantísimo ¿vale? eh, mucho ojo porque eh, el SP500 entra ya dentro, ya está dentro de una zona de resistencia pasando los 4100 es una zona de resistencia hasta la zona de 4200 aproximadamente vale, que tenemos aquí en estas zonas de apoyo antiguas y en estas zonas de resistencia vale, más, un poquito más actuales, pero bueno, que ya llevan un tiempo la última vez que se intentó alcanzar eh, ese objetivo fue el 13 de diciembre y la vez anterior estuvo aquí en septiembre. Entonces, bueno, tener esto muy en cuenta. Eh, en el SP500 el RSI todavía tiene margen, más que de sobra. Sí que cruzó esta zona, así que podemos quitarnos de en medio, por ejemplo, esta línea. Este con un toque aquí, toque aquí, toque aquí la pasó, se apoyó y rebota, o sea que eso es buena señal, pero no es una señal definitiva, es decir, tenemos que pasar esta zona de resistencia, aunque mmm, podamos tener dos días tontos y luego ya iremos viendo, ¿no? eh, ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin en principio dentro de esta banderita alcista en la que está, esta es una bandera de toros, igual que esto fue una bandera de toros, esta es otra, en la cual está acumulando más por encima de la ruptura de la línea de tendencia, además, de la línea de tendencia principal es decir, no estamos acumulando por encima de esta otra que era un poquito el primer objetivo no, no, es que se está acumulando por la principal eso es bueno para un movimiento más grande del que estamos para mí, ya sabéis que pienso que el objetivo está en la zona de 25.000 inicial y una vez que lleguemos ahí en función de cómo respondamos y cómo esté el mercado quizás podremos ir a objetivos más, más ambiciosos en cuanto a las, al siguiente movimiento ¿Cuál es la clave? ¿Cuál creo que es yo la clave en la que nos tenemos que estar fijando desde ya? ¿Vale? Pues, hombre, yo creo que conociendo cómo yo hago, cómo yo tradeo, ya lo sabéis, está aquí. ¿Vale? Toque, toque, toque. ¿Seremos capaces de romperlo o no? Ahí hay una clave muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque fijaros que ya nos hemos apoyado una y dos veces aproximadamente hay la tercera, pero bueno, vamos a contarlo como una vez y dos veces, dos zonas, que nos vamos a apoyar en 50 en cuatro horas. La próxima vez que nos vamos a apoyar, si no hemos tenido fuerza suficiente, es posible que lo perdamos y ya caigamos un poquito más. Un poquito puede ser un poquito, puede ser un muchito, puede ser un quién sabe cuándo, ¿no? Eso ya lo iremos viendo. Pero importante, ¿vale? A tener en cuenta esta ruptura. Si rompemos esta arriba pues volvemos a generar divergencia, volvemos a subir y, oye, bienvenido sea a ver si llegamos a esos 25.000 que estamos buscando. Eh, por la parte de mediciones, ¿vale? Vamos a hacer una medición pequeña en el corto espacio de tiempo, porque, bueno, esto es un objetivo al corto espacio de tiempo. Entonces, este retroceso que hemos tenido aquí tiene un objetivo al alza, ¿sí? Vamos a verlo. ¿Qué? Me pongo desde ese mínimo hasta este máximo. Y me está, ay, y me está diciendo que el objetivo está entre 24.460 y 24.800 aproximadamente. Vale, si lo ajustamos más, a lo mejor eh, podemos verlo incluso un poquito mejor. Si ¿Sí, veis, porque no está bien ajustado aquí. ¿vale? Esto tendría que venir aquí. Y esto tendría que venir aquí. Entonces, si lo leo ahora me está diciendo que está entre 24.600 y los 24.878, ¿vale? Tenemos ahí un, un margen. Eso es el TP1, el TP2 ya está por encima de 25.000, ¿vale? Acercándonos a 26.000, acercándonos, no, no, incluso superando 26.000, ¿vale? Entonces, bueno, está bien. Creo que esta zona es una zona objetivo clara que deberíamos de llevar, pero de este retroceso el siguiente impulso, si cumple podremos pensar en objetivos eh, más altos. ¿Cuál era, cuál era el objetivo eh, de este retroceso que había aquí? Por ejemplo, ¿vale? para que veamos un poquito eh, probabilidades, ¿vale? Teníamos un mínimo aquí y un máximo en estas dos mechas. Teníamos un TP1 en esta zona, que es la que está haciendo de soporte ahora mismo, zona de mínimos, y un TP2 en la zona de máximos. Ta, ta, ta, ta, ta. ta ¿Vale? Bueno, ...si lo volvemos a pasar... ...es bastante probable que vayamos a ese TP1... ...de la medición de este retroceso... ...que acabamos de hacer ahora... ...es decir, a lo que sería el TP3... ...¿vale? Más o menos clavadito... ...de este retroceso anterior... ...vamos a ver si se cumple... ...vamos a tener mucha paciencia... ...pero la clave, vuelvo a insistir... ...está en esta ruptura que tenemos aquí... ...también lo podemos ver... ...en el alerts, ...que también le podemos tirar su línea de tendencia... ...y de momento vemos como sí que hemos... vamos a hacer doble clic para verlo y ponerlo un poquito mejor, ¿vale? A toque, a toque, intentamos romper, no hemos podido. Rompiendo esto, bueno, pues veremos a ver ahora, de momento, mientras no volvamos a perder la línea de puntos rojos, caer y perder la línea de puntos verdes, que es la que nos lleva a sendas más negativas, ¿vale? A zonas en las que podemos, bueno, pues tener la fuerza bastante por los suelos, aunque la tendencia de máximos ya vemos cuál es, si la rompemos, pasa exactamente igual que en este caso. Si conseguimos romperlo, oye, pues vamos a, a sendas un poquito más arriba. ¿Qué volvemos a generar? Lo dicho, una divergencia más grande ya en cuatro horas en diario. Bueno, pues vamos bastante bien, yo creo. Yo creo que estamos eh, acumulando en una zona bastante interesante. Los movimientos de... de de volumen, están bien, vamos al VLX para verlo en diario pero deberían de subir, fijaros vamos a ver mañana, me interesa mucho el movimiento mañana porque claro, hasta que no cerremos el día, no tenemos el completo, ¿vale? el movimiento de, de hoy, entonces mañana veremos el movimiento de hoy, esto es como papá, cuando vamos a comer pan de hoy mañana hijo, mañana, pues eso, aquí necesitamos mañana ver el volumen de hoy que será bastante alto, me imagino en base a los movimientos que ha habido porque iba poquito a poquito esto perdiendo interés otra vez, y eso no mola eso no está bien. Entonces, dependiendo del movimiento de hoy y hasta el final de la semana cómo terminemos de reaccionar, así podremos decir, oye, pues mantengo, yo como sabéis, eh, por lo menos a, como mínimo de momento hasta los 25 mil y pico mantengo esa parte que compré en otro movimiento y a partir de ahí pues ya iré tomando decisiones. Cada uno toma las suyas propias. Es decir, analiza, fórmate, infórmate. No hagas lo que hacen los demás, haz lo que tienes que hacer tú, porque la única persona que está delante de la gráfica eres tú, nadie más. Bien, dicho esto, Ethereum, buen movimiento, pero sin todavía pasar los máximos anteriores. ¿Vale? Pero bueno, el movimiento sigue siendo bueno, vamos a ver si no se desgasta y es capaz de una vez por todas de intentar llegar a esa resistencia, el total market ha cogido dinerito, no es una barbaridad, es un 1,5%, un 1,60%, está muy bien y la dominancia de Bitcoin, aunque ha intentado irse al alza, pues bueno, está teniendo ahora una, una doji roja, Está a ver si aguanta, si no aguanta, está mantenida, ¿vale? está en lateral completamente, muy sostenida, pero esto ha dado pie a que algunas de las altcoins pues, se hayan comportado bastante bien, fijaros por ejemplo cómo eh, han intentado tirar abajo cardano, pero ¡puff! ha sido capaz de recuperarse y está haciendo una vela martillo verde bastante, bastante bonita los library gates, otro 33% al alza, ya estamos en 3 centavos de dólar, hace dos o tres días estamos en 1, ayer en 2, hoy en 3, ay amigo acabamos de triplicar el valor de todo lo que teníamos en library gates, a ver que no es mucho porque somos probes pero es dinero gratis es dinero gratis copón, mucha gente no entiende lo que es dinero gratis pues library que tú subes tus vídeos o ves vídeos y te pagan por eso, tío, ¿qué coño más quieres? y esto lleva años funcionando, no es algo que sea nuevo, entonces a ver, pasa un poquito pues como puede pasar con el buscador de Prisearch pues cómo están los pres, a ver, a ver, por curiosidad hace días que no los veo ¿dónde están? p pues un y pico por ciento alza, 0,45, ya cuatro centavos y medio. O sea que dinero gratis que te dan por buscar en vez de, de utilizar Google. Eh, bueno, en definitiva... Buen día, buen movimiento, sobre todo porque consolida zonas. En la parte negativa no tenemos nada que sea demasiado importante, ni tampoco que sea demasiado sangrante. Es decir, todo lo que esté por debajo de un 5% no es importante y solamente tenemos dos valores por encima, pérdida del 5%. Y sin embargo, en el lado positivo, pues bueno, tenemos INJ que vuelve otra o 16%. ¿vale? Ya estamos en una zona importante vale, que marcamos, recordar y la está pasando, pero la, el objetivo estaba en 4%. 1.10, vale. Esta zona que tenemos aquí, que es un punto de pivote bastante importante. Hidra, eh, 14%, SNX, 11%, Atom, muy bien, un 10%, tremendo. El objetivo lo tendría en este punto de pivote, en la zona de 15%. Todavía le falta un pelín. Oye, si va al siguiente, bienvenido sea. No le vamos a decir que no, ¿eh? no os enfadéis si sube más. Eh, y si sube más y tú te has salido, pues te has salido, ya está, no pasa nada. Lo importante es haberte llevado sus centavos de dólar al bolsillo. En la siguiente sacaremos más. Eh, y poco a poco va sumando. Esto no es una carrera de dos días. Esto, como ya muchos habéis con, eh, entendido, ¿no? es una carrera trimestral, semestral, anual. Filecoin, 7%. Muy bien. Ya hizo su Estamos en la zona que teníamos que pasar. de so, Todos estos soportes. Ahora le toca consolidar en la zona. Vamos a ver qué tal lo hace. De momento lo está haciendo muy, muy, muy bien. Storg, que de vez en cuando nos pega sorpresas. Está exactamente en la misma situación que Filecoin. No hay ninguna, ningún cambio. Cadena. 5.47, me encanta cadena, a mí me gusta mucho. Ha hecho un primer toque a la zona que debe de, de pasar, de resistencia. Va a intentar otra vez atacarla. Todavía tiene suficiente fuerza para poder hacerlo. Eh, Aave, otra de las importantes. Igual, la U cerrada, consolidando por fuera de la línea de tendencia. Matic, otro 5%. Muy bien, la zona antigua de, so, de resistencia que ahora es soporte... Está consolidando justo por encima, ha hecho un escalón perfecto, técnicamente perfecto, hasta que llegue ¡plaf! a la siguiente zona que pueda tener resistencia, que son dos, una, la línea roja que tengo marcada aquí y otra, un punto de pivote que estaría aproximadamente en la zona de este pico que hizo aquí, vale, 1.33 aproximadamente, vale, 1.34. Eh, KLV también, Phantom, Phantom, otra que también muy, muy querida por todas. Pues bueno, ha pasado una zona súper importante, se dirige a la pura zona de resistencia punto de pivote antiguo en la zona de 0.60. Guay, o sea, eh, yo creo que sería un objetivo muy bueno para luego caer y venirse a soportarse aproximadamente en la zona de 0.45. Y aquí, bueno, pues debería consolidar y bueno, pues intentar ir a nuestra zona de resistencia importante. Fijaros cómo fue en este punto resistencias y soportes y soportes importantísimos vamos a estirarlo que hace bastante tiempo que no que no movemos esto pero como veis dice, Joder, es que tienes muchas líneas pues sí pero son líneas que siguen funcionando y ahí siguen trabajando esta la vamos a quitar que está ya no son importantes son de movimientos muy antiguos pero la horizontal fijaros cómo es perfecta esta otra horizontal y con esos puntos de pivote también entonces no, no desdeñéis las líneas antiguas, que son muy, muy importantes. Que sí, que uno muchas veces una gráfica limpia las puedes volver a tirar, pero si ya las tienes, ¿para qué vas a andarte con líos? En fin, poco más que añadir. Círica también, mira, importante, 4.42, otro, otro valor importante en el mercado. Bueno, pues ha basado la zona de resistencia y se está soportando y consolidando por encima. Importantísimo movimiento. Así que bueno, poco más que añadir, parecía que iba a ser un día de bastante más sorpresas, no ha habido demasiado movimiento, había gente aburrida diciendo a ver si se mueve, el S&P 500 está un poquito más interesante, ha metido un primer latigazo importante, le queda una hora para el cierre, vamos a ver cómo termina de cerrar. Y sobre todo, importante, cómo se comporta de aquí al, al viernes, porque mmm, tener en cuenta que hoy ha hablado Powell, esta noche se van a hacer muchas cosas, mañana habrá muchas noticias en base a lo que ha dicho, lo que ha hecho y lo que se tiene que tener en cuenta, que es bien analizado por gente sabe analizar, no como nosotros que somos unos pingados y bueno, pues eh, tendremos noticias que quizás eh, eh, nosotros eh, al escucharlo lo hemos pasado por alto, aunque a mí me pareció muy palomita, en fin, chicos y chicas como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao, chao